El obispo emérito de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya, ofreció los detalles de la postura asumida por la conferencia de Episcopado Dominicano, de la cual forma parte, en la que se abogó por el derecho y el respeto a la vida. Según el Evangelio, según la persona de Jesús, la iglesia que a todo, aquel, a todo aquel que Dios le ha dado la vida, ya esa vida tiene un derecho desde que comienza hasta que si va a durar 100 años, hasta los 100 años. Es derecho digo, a los 100 años porque eh, la vida es, aquí en el tiempo es limitada porque Dios hizo a la mujer y al hombre para que sean felices y que sean felices para sí el tiempo y en la eternidad. De Jesús Moya se refiere además de lo fundamental de que se garanticen las necesidades básicas de cada ciudadano en una sociedad en la que la precariedad económica es mucha. Que hay muchos pobres en la República Dominicana, que, no, que los salarios de del, del pobres son muy bajos, que no le alcanzan para, para, eh, para la, su alimentación, para todo lo que necesita. Eh, los, el salario mínimo en la República Dominicana... Y de, está muy bajo eh, por, pa, para los precios como tienen que comprar eh, la comida de, por ejemplo cuando hablan de, de 8, de 10, de 15 mil pesos, están hablando pues, bueno, estos son salarios para muchachos y muchachas que son diríamos solteros y que tienen todo en su casa ya asegurado Joan Cordero, NTN Son Noticieros Regionales